Lo que La, oh, oh, oh. Cuando me veas bailar verás que te contagiarás Quiero cantar y bailar, sentir el mí pasión Vivir en esta ciudad de carnaval Viva por siempre esta pandemia que es te este vi un llamado Oh, oh, oh. Por eso este virus llamado camar. Tiene samba, che, porque Guanajuachu tiene boa samba, y escucha cómo suena la banda, así se mueve. los colores de cama que agradecer a Dios, la suerte de poder vivir y encarnar, que agradecer a Dios, tenerte, llevo en mi pecho, pecho los colores de cama. En palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, así te quiero por el así te quiero en quiero que estés conmigo, che, gracias Marce por esto, con todo y palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma A ver como canta la tribuna, eh. a ver como canta el Y dice Quiero agradecer a Dios La suerte de poder vivir y encarnar Quiero agradecer a Dios Tenerte Llevo en mi pecho los colores de cama. Quiero agradecer a Dios La suerte de poder vivir y encarnar Adiós ¡Se Este virus llamado jamás Desperto Un virus que transforma en alegría al dolor Que te a tu cuerpo Uniré al corazón, corazón esta pandemia Y la salvación ¡Y salvación! Desperto Un virus que eres yo Pasarela with his mother. agradecer a Dios Vivir en carnal. quiero agradecer a Dios, tenerte, llevo en mi pecho, dolores de cama, quiero agradecer a Dios, la suerte de poder vivir en carenar, quiero agradecer a Dios, tenerte, llevo en mi pecho, colores de cama. ¡Qué hermosa noche! ¿Y cómo no te ibas a venir a Guanaju? Esta está asegurada Te juro Que se me eriza la piel De verte bailar Se me eriza la piel de tanto amor Y palmas, palma, palma. ¡Directo al corazón esta pandemia! ¡Es la salvación! ¡La salvación! se te virus un llamado jamás.